Un cuerpo de 10 newton de peso está apoyado sobre una superficie horizontal. Se le ata una cuerda y se tira de él con una fuerza de 15 newton que forma un ángulo de 60 grados con la horizontal. Y nos preguntan cuál es la fuerza normal sobre el cuerpo. Eh, vamos a separar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo en eje X y eje Y. Bueno, pues este sería el diagrama de nuestro problema. Tenemos un cuerpo que tiene un peso cuyo módulo vale 10 N. Y una fuerza que está actuando sobre él, que forma un ángulo con la horizontal de 60 grados. Y el módulo de dicha fuerza, pues resulta que vale eh, 15 newton Voy a separar en eje X y eje y, y. Y a estudiar cada una de las fuerzas y ver cuánto valen. Entonces, eh, lo primero que tengo que hacer... Pues es establecer mi sistema de referencia. Voy a decir que es este el sentido positivo de las X. Este sería el eje X. Y este el sentido positivo del eje Y. Eje Y. Y a partir de aquí ya puedo empezar a trabajar. Bueno, pues en el eje X. En el eje X eh, lo que tengo es la componente horizontal de la fuerza F. Pues tengo aquí esta fuerza, que forma 60 grados con la horizontal. Bueno, pues fx, y tal como he elegido el sentido positivo, fx va a ser el valor del módulo de f, que son 15, multiplicado por el coseno de 60 grados. Y no tengo más fuerzas en el eje x. En el eje y. ¿Qué fuerzas tengo? Pues tengo por un lado la componente I de esta fuerza, que estaría por aquí. Esto es FI. Bueno, pues FI es igual a los 15 newton, que es un módulo, por el seno de 60 grados. Los dos positivos porque van en el sentido positivo, FX, en el sentido positivo del eje X y Fi positivo porque van en el sentido positivo del eh, eje Y. Y después, por otro lado, tenemos el peso y el peso va en sentido negativo tal como lo hemos elegido, va hacia abajo, así que vale menos 10 Newton. Voy a poner aquí las unidades también, pues el peso vale menos 10 Newton. La normal es la fuerza de respuesta de todas las fuerzas que se ejercen contra el plano, pues es la fuerza de respuesta del plano contra todas las fuerzas que están actuando. <coughs> Así que lo que me interesa son las fuerzas en el eje I. Bueno, pues la fuerza neta o la fuerza total en el eje I, esto es solo en el eje I, pues es. Fi más el peso, es la suma de todas las fuerzas que actúan. Así que la fuerza total es 15 por el seno de 60 grados menos los 10 newton. Si hago este cálculo, pues obtengo que la fuerza son eh, 3 newton. Muy bien, así que la fuerza total que está actuando en el eje I son 3 newton. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, como me salen 3 newton positivos, quiere decir que la fuerza total va hacia arriba en el sentido positivo. Por lo tanto, la fuerza que estoy ejerciendo con esa cuerda lo que está haciendo es levantar el objeto. Así que, si estoy levantando el objeto, lo que ocurre es que no hay fuerza normal. Así que puedo asegurar que la fuerza normal son 0 newton.